Yo estaba en la, en la casa y lo llamo para que, fue un señor a venderme unos tenis para, y yo lo llamo para que fuera a lo Y cuando yo lo llamo, lo coge una señora y me dice, su hijo está tirado aquí, hay, don, hay dos tirados aquí en La Vega. Y digo, yo no me asuste, dice ella, sí, están aquí tirados, hay uno muerto, digo yo, cuál es que está muerto, que andaba manejando el motor. Ya yo sabía que era mi hijo. Bueno, no saben el para ella andaba con un vecinito que fue a ver a su mamá no que no a eh, supuestamente que fue con palo palolú no que chocó está herido está en es mío margarita paulino hoy paulino 16 años la que me Samuel. No me hace en la Vega, Está en La Vega.